Hijos del Señor, con sonrisas en los labios, y unidos en el amor, Radio ABC, Vida FM 105.3 y los canales de YouTube y demás redes sociales de la Arquidiócesis. Hoy tenemos una celebración muy especial, ya que se ha escogido nuestra parroquia para la Eucaristía del año jubilar dedicado a San José por el pa Santo Padre, el Papa Francisco. Es de mucha alegría y júbilo para toda la feligresía de esta zona, y en especial de esta parroquia, que nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, se haya fijado en este lugar para este mano acontecimiento San José el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo y el esposo de la siempre Virgen María es un ejemplo tanto de silencio como de trabajo obediencia, cuidado y protección todos los que nos acogemos a su protección cuentan ante su hijo con un gran intercesor y una gran ayuda en el trabajo, sobre todo en la economía. Como una vez le oí decir a Monseñor de la Rosa y Carpio, ¿quieres manejar bien lo que Dios pone en tus manos y que te dé para cubrir tus necesidades? Ate devoto de San José. Vamos a dar inicio a nuestra celebración poniéndonos de pie y recibiendo con mucha alegría y gozo. A su eminencia, Monseñor Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. A Monseñor Cecilio Raúl Berzosa, arzobispo emérito de Ciudad Rodrigo. Al reverendo padre Miguel Ángel Amarante, vicario servicios pastorales y demás con celebrantes que le acompañan, diáconos y ministros. vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes muy buenas tardes queridos hermanos y hermanas buenas tardes también a todos aquellos que participan de esta celebración a través de nuestros medios de comunicación Celebramos hoy esta fiesta como un ensayo, como un ensayo motivador para este proyecto de convertir este templo de Nuestra Señora de la Paz también como santuario a San José. Es un proyecto... Queremos que el próximo mes se lance ya y se erija este templo como santuario arquidiocesano dedicado a San José, honrando a San José como lo ha pedido nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que ha dedicado este año de San José. Así que es, una, es un proyecto que queremos sea de, de mucho agrado, queremos que sea de gran crecimiento espiritual para la iglesia. Queremos que la espiritualidad nuestra esté llena de esas actitudes de San José. Y ya que el Papa nos ha hecho esta propuesta a la Iglesia Universal, nosotros tenemos que dar señales, que tener obras, obras concretas que realicen ese deseo del Santo Padre. Por eso, bienvenidos todos a esta celebración, a este ensayo. Porque eh, el mes que viene, 19, es eh, que queremos lanzar ya, eh, erigir el santuario eh, como santuario arquidiocesano. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcámonos pecadores ante Dios. Pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados.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 sin. En... Amable providencia, te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Virgen María y madre de tu Hijo. Concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. La primera lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Espesos. En ella, Pablo nos advierte que habrá personas que nos tratarán de alejar de la verdadera doctrina que él enseña. Nos advierte de que habrán lobos rapaces que nos querrán arrebatar la palabra de Dios sembrada en nosotros para que no germine y no sigamos llevando la palabra a los demás. Escuchemos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los prevísteros de la Comunidad Cristiana de Éfeso, miren, por ustedes mismos y por todo el rebaño del que lo constituyó pastores del Espíritu Santo, para apacentar a la Iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que, después de mi partida, se introducirán entre ustedes lobos rapaces, que no tendrán piedad de rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso, estén alerta. Acuérdense que, durante tres años, ni de día, ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su Palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcen la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni la plata, ni ropa de nadie. Bien saben, que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. Siempre he mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos, todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos. Sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver. Y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rechaz de la tierra, canta al Señor. Rechaz de la tierra, canta al Señor. Señor, despliega tu poder reafirma lo que has hecho por nosotros. Desde Jerusalén, desde tu templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Reyes de la tierra, canten al Señor. Al Señor, reyes de la tierra, denle gloria al Señor, que recorre los cielos seculares y que dice con voz como de trueno, glorifiquen a Dios. Reyes de la tierra, canten. Señor, sobre Israel, su majestad se extiende, y su poder sobre las nubes, bendito sea nuestro Dios, rey de la tierra. Canten al Señor, la tierra, El Evangelio de hoy está tomado del apóstol San Juan En él, el Señor continúa en su oración sacerdotal Diciéndole al Dios Padre, a su Padre, nuestro Padre Que no ha perdido ninguno de lo que le había dado Escuchemos con atención y puesto de pie La proclamación del Santo Evangelio Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas, para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos, yo les he entregado tu Palabra y el mundo los odia porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en verdad. Tu Palabra es la verdad, así como tú me enviaste al mundo, así los envió yo también al mundo. Yo no me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a esta celebración, una celebración especial por este proyecto que estamos lanzando a la Arquidiócesis. La homilía que vamos a tener ahora, digo vamos a tener porque la vamos a compartir, Quiero que tengamos 12 minutos de homilía. Yo voy a tomar cuatro minutos. Monseñor Raúl Bersosa, cuatro minutos. Y el Padre Jorge Bonilla y el Padre Ricardo, que están de aniversario sacerdotal, el Padre Jorge González Bonilla cumple 42 años. Ponte de pie. 42 años de ordenado sacerdote. Y el padre Ricardo, nueve años de ordenado sacerdote. Así que. A ellos dos le pido dos minutos cada uno de homilía, sobre todo dando el testimonio de su vocación sacerdotal. Es motivo de acción de gracias también. Bien, mis palabras en este día es que la iglesia es una. Así lo confesamos en el credo, y Jesús lo pide en el Evangelio. Que, ellos, que sean uno como tú y yo somos uno. Decimos en el credo, creo en la Iglesia que es una, la unidad de la Iglesia, la unidad de la Iglesia y todos los discípulos de Jesús, que formamos la Iglesia, tenemos que ser uno, poner esa Iglesia una, la unidad como característica fundamental de la Iglesia, de los discípulos de Jesús. Pero eso no se puede quedar en abstracto, que somos uno, ¿no? Tenemos que dar señales de unidad. Como pueblo de Dios, como Iglesia, tenemos que dar señales de unidad. Así que, tenemos que buscar recursos, tenemos que buscar forma de expresión de esa unidad. Y planteo dos cosas, nosotros como Iglesia, tenemos lugares que nos unen. El Templo nos une como Pueblo de Dios, el Templo. También tenemos personas que nos unen como Pueblo de Dios. El Templo, el Templo nos une, nos congregamos en él y ahí adoramos al Señor, ofrecemos sacrificio, oramos y el templo nos une, nos une, pero también personas, personas, el Papa es signo de unidad, el Papa es un ministerio de unidad en la Iglesia, el Santo Padre, ahora, concretamente el Papa nos une, nos manda unirnos en este año de San José, en torno a la persona de San José, nos une el Papa, nos manda unirnos. Y tenemos entonces que la, la Iglesia está unida en torno a este año de San José, y buscamos la forma de crecer en la unidad, la unidad de fe, la unidad de amor, la unidad en la iglesia. San José, la persona de San José, la espiritualidad que nos inspira San José, debe unirnos en el amor, debe unirnos en la iglesia. Por eso, lanzamos este proyecto para buscar este punto, este templo que ha sido dedicado a Nuestra Señora de la Paz, María, la Virgen, pero que ahora le ponemos un, un añadido, ¿eh? como dicen normalmente ahora, un plus, con San José. Y seguro que la Virgen, Nuestra Señora de la Paz, estará muy contento que aquí se venere también a San José. Bien, le dejo con Monseñor Raúl. Muchísimas gracias, Monseñor. Yo creo que voy a estar menos de cuatro minutos. Lo primero... ...que caigamos en la cuenta que hoy es un día histórico... ...para esta arquidiócesis... ...estamos asistiendo a un hecho histórico... ...segundo, quiero dar las gracias al superior de los pasionistas... ...y a todos los jóvenes, aspirantes, novicios, profesos que están aquí... ...porque han apoyado desde el principio... ...esta inspiración de Monseñor Osoria... ...y cuál es el mensaje que yo quisiera dejar esta tarde el nombre de San José a todos los presentes. Pues de la carta tan bonita que les invito a leer y a orar, a quien no lo haya hecho, que el Papa nos ha regalado corazón de Padre, yo diría que San José es como la manita con cinco dedos y cinco mensajes. San José es aquel a quien el cielo, la providencia, le quiso desvelar y que cuidara sus misterios a su hijo, el hijo de Dios y a María, la madre de Dios San José es aquel que supo acoger todo lo que venía de Dios su vida estaba expropiada y supo acoger a su mujer, María como regalo de Dios, aunque no fuera la mujer física sino la mujer, en sentido espiritual y de historia de salvación. San José es el que tuvo siempre imaginación y valentía para hacer de las dificultades, oportunidades. Y cuando leemos los relatos de la infancia, todas las dificultades que le pusieron a José, las superó. Él no era el padre físico, no tuvieron lugar en Belén para que naciera su hijo, tuvo que huir a Egipto, la matanza de Herodes, vuelve a Galilea, siempre haciendo de las dificultades, oportunidades. San José es también el gran amante del primer sacerdote Jesús y de la primera iglesia doméstica, que es la Sagrada Familia. Y finalmente, San José es el ejemplo de varón, de padre responsable, que sabe ganarse el pan de cada día con su trabajo, que sabe de realmente lo que cuesta el día a día en una familia sacarla adelante y que nunca maltrató, nunca maltrató ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus vecinos. Era el hombre justo, el hombre casto. De ministerio sacerdotal, entonces he tenido la suerte de tener muchos compañeros muy buenos que me han ayudado en mi trabajo y, sobre todo, he tenido la suerte de trabajar con obispos que han sido como padres para mí, aunque algunos son más jóvenes que yo. En el caso de Monseñor Osorio, que yo lo llevo unos cuantos meses de edad, sin embargo, ha sido un padre como un padre para mí. Y hay un sacerdote que yo quisiera mencionar en este momento, que es el Padre Sardiñas, un sacerdote jesuita que estuvo en el seminario cuando yo comencé la teología y por este sacerdote yo siempre he tenido un afecto especial a San José, porque cuando San José todavía no se mencionaba en el cargo de la misa, excepto el día de San José, el día 19 de marzo o el primero de mayo, San José Obrero, sin embargo, el Padre Sardiña, cada vez que celebraba la misa, que usaba la tercera plegaria eucarística, siempre decía, al final de mencionar los santos, etc., San José y todos los santos, por cuya intercesión, etcétera, todo lo demás. O sea, que San José para mí siempre ha sido un, yo diría un pilar en mi vida sacerdotal, y agradezco entonces al Padre Sardiña por haberme inculcado ese afecto por San José, a lo mejor si no lo hubiera tenido, tal vez no hubiera durado hasta este tiempo en el Ministerio sacerdotal porque ha habido muchas situaciones por las que me he visto eh, casi casi al borde de, de retirarme definitivamente, pero por gente como Monseñor Osoria me he quedado para seguir el trabajo que Dios me encomendó. Gracias pues al Señor que me llamó y a todos los sacerdotes que me han ayudado y sobre todo a los obispos que me han tenido confianza y me han asignado determinados trabajos a través de mi vida. Buenas tardes. Bueno, yo soy el padre Ricardo de la Rosa, eh, estoy en la parroquia de la Vicaría Santo Domingo Este, Nuestra Señora de los Dolores. O el cachón de la rubia, se le llama a ese lugar. El cachón lo encontré, pero la rubia no. De tal manera que tengo... Soy el número 12 de 13 hermanos. Soy de Villaduarte. ¿De Villaduarte podrá salir algo bueno? Bueno. Soy de la parroquia nativo Nuestra Señora de Rosario, en Villaduarte. Soy el número 12, como decía, de 13 hermanos. Y pues el Señor pues me llamó en un momento de mi vida, yo quiero que ustedes sepan algo, que yo soy sacerdote, pero anteriormente a mí lo que me gustaba era boxeo, yo era boxeador, ¿verdad? Ok, si alguno tiene duda, pues al final hablamos de eso, pero le digo que eso era lo mío y pues de una familia, yo tuve 37 tíos, tengo... 63 sobrinos y tres hermanos somos y el señor de esa familia pues me llamó a mí mi abuelo don Pedro que vivía en Monte Plata y la parte de Bayaguana alguna pues todos los años se dedicaban a recibir pues personas que iban rumbo a la Virgen de Higüey y duraban tres y dos días con ellos acogían a esas personas mi tatarabuelo, no logré conocerle, pero siempre él pedía por una vocación la familia. Una vocación, una vocación. Eso me lo decía mi abuela, que murió de 99 años. Y me lo decía siempre, por una vocación. Y esa vocación de esa familia, de esa generación, fui yo. De tal manera, yo puedo decir que soy sacerdote por vocación. ¿Verdad? No porque no encontré una novia, por si acaso sino por vocación, y como es por vocación, he amado mi vocación, he entregado mi vida por el Señor, al principio no era na nada fácil, yo entré al seminario llevando a un compañero al seminario, con unos hermanos de mi parroquia, y resulta que el muchacho salió, y yo me quedé después de un tiempo, <ríe> y no es se cerró. Y también tuve un hermano que fue seminarista, que duró unos siete años en el seminario. Me gustaba cómo vestían y eso, y yo, ah, pero voy a vestir. Y así, bueno, y una que otra cosa, eh, debo decirle que mi vocación ha sido apoyada por mi familia, mis hermanos, mis padres, es decir, yo vengo de una familia católica, Alguno pagano, ¿verdad? Pero católico. Y pues como sacerdote, pues en estos nueve años he vivido, he vivido momentos cruciales en mi vida como para decidir, ¿verdad? Y un momento, el 2012, a las 10 y 45 de la mañana, fui ordenado sacerdote con cinco compañeros, el Padre Luca Burato, Juan Onofre, José María Gil y en Manuel Cruz, esos dos últimos, pasaron a la casa del Padre, ¿verdad? El próximo seré yo, después que diez no sé cuándo. Pero el Señor me invita también a estar alegre. Puedo decir que he vivido mi ministerio, con alegría, en entrega, en castidad, sobre todo, ¿verdad? Con muchas tentaciones, pero siempre con deseo de servir Nunca el Señor me ha abandonado, siempre me ha encomendado, yo soy muy mariano, la Virgen de la Gracia, duré un tiempo formándome en el santuario y siempre he sido amante a la Virgen. Y ahora San José, ¿verdad? También me identifico mucho con la presencia del Padre de una familia. Si yo soy hoy fiel al Ministerio Sacerdotal, es gracias a mi Padre, que siempre vi la fidelidad, con mi madre. Nunca le ha sido infiel. 57 años llevan casado por la iglesia. Yo no estaba nacido cuando es, ¿verdad? Pero le digo para que ustedes sepan. Y, o no he dejado el ministerio, ni he sido infiel al ministerio, porque siempre he visto la fidelidad en el matrimonio. No hay sacerdote sin familia, sin matrimonio. Y eso es lo que yo he podido aprender. Agradezco detalle que ha tenido el arzobispo, por igual, Monseñor eh, Raúl, y los sacerdotes, de permitirme este momento, y le pido que oren por nosotros, para que podamos seguir hacia adelante con este ministerio que Dios nos ha regalado, en función de la iglesia y para la iglesia. gracias al señor por el ministerio del padre Ricardo, del padre Jorge y damos gracias al señor por el testimonio de vida, de vida sacerdotal y ahora vamos a hacer, a presentar al señor nuestras oraciones Presentemos nuestras necesidades para que, como dice, como decía el Monseñor Raúl, de las dificultades hagamos oportunidades, como José, de las dificultades hizo siempre oportunidades. Oremos al Señor. Presentando nuestras súplicas. Por los pastores de nuestras comunidades, para que puedan guiar con sabiduría el rebaño que el buen pastor les ha confiado, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el mundo entero, para que pueda gozar de la verdadera paz de Cristo, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros hermanos que sufren, para que su tristeza se transforme en aquella alegría que nadie podrá quitarles, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad, para que con gran confianza dé testimonio de la resurrección de Cristo, oremos. Rogamos, óyenos. Pidamos por el Padre Jorge González, Ricardo de la Rosa, por su sacerdocio, por todos los sacerdotes, por su fidelidad, roguemos al Señor. Pidamos también por este templo, parroquia, santuario, a San José, para que este proyecto sea de mucho crecimiento, sirva de mucho crecimiento a nuestra fe, a nuestra espiritualidad, y que imitemos a San José en su humildad y en su fe, roguemos al Señor. Escucha Señor nuestras oraciones, atiende nuestras súplicas, te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso Amén al prepararnos a ofrecerte Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre en tu, de tu Eurigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.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 y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien, constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. here yeah.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 para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,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 te esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,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 La paz del Señor esté siempre con ustedes. Queridos hermanos, con un signo, nos damos el abrazo fraternal de la paz. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices nosotros los invitados a participar de la Cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos den la vida eterna. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos Señor que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de terminar, siéntense por favor, Dijimos que este era un ensayo, esta misa un ensayo, pero ya desde ahora seguimos practicando, seguimos ensayando, eh, por eso me gustaría que empecemos a, a hablar del santuario San José, y para no desplazar a Nuestra Señora de la, Plaz, de la Paz, que el nombre, combinarlo, el nombre, Parroquia Santuario, Parroquia Santuario, La Paz de San José. ¿eh? La Paz y San José. Ahí recogemos todo Sigue siendo Nuestra Señora de la Paz La Virgen Y Santuario San José Parroquia Santuario La Paz de San José Vamos a ver cómo se dice Parroquia San Paz La Paz de San José Otra vez Parroquia Santuario La Paz de San José Así que empezamos desde ahora, seguimos ensayando y ya invitaremos más formalmente para el 19 de junio una celebración ya de erección de la Parroquia Santuario La Paz de San José. Bien, eh, sí, ya estamos convocados para ese día es un trabajo que tenemos que hacer un santuario no se hace por un decreto ¿eh? se hace por la gente por el amor de la gente por la devoción de la gente por la fe de la gente por eso se hace un santuario así que tenemos que trabajar nosotros en este sentido de propagar esa espiritualidad Repito, un santuario no se hace por decreto nada más. Es importante el decreto, pero se hace por la fe de la gente, por la devoción de la gente. Así que vamos a propagar esta idea, vamos a motivar a las gentes de fe, a las parroquias, que vengan en peregrinación aquí a su parroquia santuario La Paz de San José. Agradecemos a Monseñor Raúl, su presencia, los sacerdotes, principalmente los que están de aniversario, el Padre Jorge y el Padre Ricardo. Gracias. Y nuevamente agradecemos a la comunidad religiosa de los pasionistas de aquí, de, del lugar que se han abierto a esta iniciativa, eh, van a seguir ellos, van a estar animando esta iniciativa, van a estar animando este santuario y yo quiero agradecer públicamente su disponibilidad, su apertura a esta iniciativa, que además de la devoción, la espiritualidad de San José que queremos impulsar desde aquí, también queremos darle vida a, esto, a este templo tan bonito. ¿Eh? Que la gente sepa que aquí hay un templo bonito y que venga a rezar. ¿eh? Ahora con, esta, con este elemento nuevo que es parroquia, santuario, la paz de San José. ¿Cómo es que se llama? Muy bien, gracias Padre Emilio. ¿Tiene algo que decirnos? Como como rector del santuario. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Agradeciéndole a su eminencia reverendísima, ¿verdad?, Monseñor Osoria y a Monseñor Raúl que nos acompañan en el día de hoy, y a mis compañeros sacerdotes y queridos diáconos también, a los religiosos y religiosas, a los a las distinguidas damas que se encuentran aquí, a los nobles caballeros, a los sencillos niños y niñas, a esas voces angelicales del coro y demás. En nombre de la comunidad pasionista y de la arquidiócesis, le damos la más bienvenida a ustedes, al santuario, a todos también para que pasen la voz. Recuérdense que los peripatéticos dicen que el movimiento se demuestra andando, de tal manera que tenemos que echar a andar el santuario, de una manera es, promoviéndolo nosotros nadie habla de lo que no conoce, dicen los filósofos del lenguaje, por consiguiente, para que se hable del santuario hay que promoverlo, hay que pronunciarlo, hay que decirlo, ¿verdad? Donde quiera que ustedes vayan, tienen que recordar que existe el santuario acá y que eso va a llevar a la persona a conocerlo. También queremos agradecerle a los medios de comunicación, a Televida, al padre Kennedy, que nos trajo hoy las cámaras a otras redes sociales, Cristo Vivo, y otras más que se unen hoy a nosotros para, digámoslos así, llevar a los hogares esta celebración, que es un inicio, pero también es una motivación, yo creo, para nosotros muy importante y muy eh, solemne. Le agradecemos infinitamente a Monseñor Osoria y demás por permitirnos y darnos este privilegio que tenemos aquí. También queremos agradecerle a los religiosos de casa que trabajaron mucho, a las comunidades de todos los sectores, digámoslo, de toda la parroquia de la zona de Independencia y más allá que tuvimos una reunión aquí en el salón parroquial para preparar esta ceremonia. Creo que sin ellos no hubiese sido posible este gran evento. Agradecerle a la hermana pasionistas que también están aquí con nosotros y otras religiosas de la zona que también se encuentran hoy con nosotros, al señor embajador de México y su esposa y la comunidad mexicana que también se encuentran por aquí. De tal manera que nos sentimos contentos, nos sentimos alegres y creo que hoy somos los indicados para hacer eco de aquel salmo que dice el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. El señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Muchas gracias y también recordarle también recordarle que todos los días de lunes a sábado a las 7 de la mañana tenemos la santa misa acá, todos los días. Es una misa preparada para la persona que van a trabajar, ¿verdad? Yo creo que podemos tomar como prototipo de, de hombre trabajador a San José, ¿verdad? Un prototipo de padre, un prototipo de carpintero, un prototipo de educador y un prototipo de pozo pero también un prototipo de espiritualidad que transmitía ese deseo de crecer cada día más en la oración y la unidad. Yo creo que la Misa es un gran elemento para nosotros, ¿verdad? El sacramento de los sacramentos que nos va a unir y nos va a llevar en el día a día antes de comenzar la labor a recibirla. Entonces, las puertas están abiertas a las 7 de la mañana, de lunes, a, de lunes a sábado, con la Santa Misa. Y los domingos, pues, sigue la Misa 11 de la mañana. También y tendremos, bueno, pues todos los 19, la Misa San José, Monseñor, ¿verdad? Y a San José, esposo de la Virgen. Y también los días primeros tendríamos la Misa de San José Obrero. De tal manera que vamos a sacarle un gran contenido a nuestro santuario. Muchas gracias y le dejo con Monseñor. Impartimos la bendición. Yo no entendía la hora de la misa de todos los días a las 7 de la madrugada. A las 7 de la madrugada. Bueno, hay que madrugar así para venir a esa misa. Muy bien, pues terminamos nuestra celebración. Agradeciendo a todos los que han seguido esta celebración por los medios. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Queridos hermanos, después de haber recibido esta gracia en abundante, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.